Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homicomedy. El día de hoy os voy a enseñaros cómo crear miniaturas desde Android, es desde el móvil o celular o como vosotros lo digáis. Es muy fácil y sencillo y aparte también en este vídeo habrá una pequeña sorpresa, aunque creo que ya algunos lo sabréis por el título, pero bueno. Sin más distracciones comenzamos Perdonad si no lo grabo muy bien En los en, vídeos en Android Es que no se me da muy bien Pero bueno, yo voy a explicar aún así el tutorial Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer Es poner un título En este caso ya voy a poner Cómo hacer una miniatura Le daremos a listo Y ahora le tendremos que da... Bueno, lo voy a hacer primero un poco más chico, lo voy a ajustar. Lo segundo que tendremos que hacer es poner una letra que queramos. En mi caso ya voy a poner esta que veis. Voy a ajustarlo un poco para que se vea más o menos como una miniatura. Ahí, perfecto. Hola, soy Homie Homie del futuro. Y os vengo a deciros que hay un paso que me he saltado porque ya lo había hecho, hecho antes de grabar y es el que os voy a enseñar a continuación. Lo que debería haber hecho antes de poner la letra que nosotros quisiéramos era darle a los tres puntitos que veis ahora mismo. Luego le damos a Imagine Sign y luego darle a la opción que veis en pantalla. Lo siguiente es irnos a la opción de color damos la parte de abajo y ahora buscaremos un color cualquiera para ponerlo en blanco y también en gris, en mi caso voy a coger el azul mismo vamos a darle al botón de más y primero lo que vamos a hacer es modificar el color blanco como vais a ver en pantalla y ahora con la otra parte de azul lo convertiremos en un color gris. Bueno, yo ya lo tengo listo, le doy a aceptar. Y ahora nos tendremos que ir a la opción stroke, que es, como el, col es el color del borde. Vamos a subir borde hasta un hasta un 15, sí, hasta un 15 estará bien. Le damos otra vez a la opción de abajo y, y elegimos el color del borde que nosotros queramos. Yo en mi caso voy a poner este, que me gusta. Ya, ya lo tenemos esa parte lista y ahora y nos iremos a 3D Text. Y ahora tendremos que subir eh, lo del 3D a un 9 o a un 10. Yo lo voy a dejarlo en 9. Y ahora nos iremos a 3D rotación. Y ahora subiremos X rotación hasta un 10. Y ahora lo que tendremos que hacer, aparte de darle a listo, es... Perdonad chicos, eh, me he cargado la grabadora de, de mi móvil y ya no podré seguir el vídeo. Pero menos mal que tengo un plan B. En este vídeo me acompaña mi gran amigo Cronox, que lo conocí hace, hace, hace poco. Y estuvimos los dos pues, hablando de la colaboración. Y bueno, pues aquí estamos, en un, en un vídeo. Y claro, yo no, no, suelo, no suelo hacer vídeos colaborativos, así que os dejo con Cronox. Hola mis cracks, yo soy Cronox, soy el tipo que vieron hace poco, y yo les estaré mostrando la parte de cómo hacer la miniatura como tal, para hacer la miniatura, necesitan una aplicación que se llama PS Touch que no se encuentra en la Play Store o en la App Store, pero se las dejaremos en la descripción de este video. Bueno amigos, el primer paso es darle a este botón que estaré señalando, y le dan documento en blanco, en pantalla me dejaré más medidas de la miniatura. Una vez que hayan puesto las medidas de la miniatura, lo siguiente que haremos es, seleccionar la opción de los dos cuadros, después seleccionar la primera opción, y le daremos en capa de fotografía y después en, biblioteca de fotografía. Si ustedes ya tienen un fondo preinstalado, lo seleccionan y lo agrandan por completo, para que la miniatura no se vea sin sentido. Qué agradable sujeto. la interrupción del vídeo, pero les quería decir que si tienen dudas, váyanse a mi canal y comenten en mi último vídeo las dudas que tengan, continuemos, G Hawks. Una vez que hayan escogido su fondo, lo vamos a agrandar por completo, los botones que están viendo, son los ajustes por si quieres poner una imagen más grande o más chiquita, eso ya depende de tu gusto bro. Ok chicos, como ven esta imagen tiene un fondo negro que solo molestará. Lo que vamos a hacer es volver al cuadro y les damos otra vez a los dos cuadros con un más y le dan aquí y buscarán una opción que diga sobre exposición lineal. Esta opción sirve para imágenes que tengan un fondo que la elimina automáticamente. Pero si quieren una aplicación para eliminar fondo les recomiendo Background Eraser. Si quieren cambiarle el color a una imagen, se tienen que ir aquí, y le dan en la opción que dice matiz. Esta opción como dije anteriormente, es para cambiarle el color a una imagen a su gusto. Amigos, si quieren ponerle saturación a una imagen, nos vamos a la opción que tenga tres guiones, y verán varias opciones que dependen si se las quieren poner, yo por mi cuenta no se las recomiendo, las opciones que nos importan son, la saturación y brillo y contraste en saturación les recomiendo poner un 50%, lo mismo con el brillo y contraste, si quieren ponerle contorno a una imagen, vamos a irnos a la opción que tiene una i, y le damos en relleno y trazo, yo les recomiendo poner entre 9 a 14 píxeles, ya que si le ponen más de 14 píxeles, el contorno va a salir de control. desenfocar una imagen, lo que tendremos que hacer es, irnos a la opción que tenga una F y una X, después les va a salir muchas opciones, pero la que nos importa es esta, el desenfoque gaussiano. Yo les recomiendo ponerle un 30% de desenfoque, pero eso también depende de cuánto desenfoque le quieran poner a la imagen. Es un verdadero hombre. Y bueno, amigos, espero este tutorial les haya sido de gran ayuda. Espero se hayan divertido y lo más importante, que hayan aprendido a cómo diseñar sus propias miniaturas con tan solo tres aplicaciones. Claro, contando la aplicación para eliminar fondos de imágenes. Recuerden que pueden echarle un vistazo a mi canal. Si este video fue de su agrado, recuerden dejar su pulgar arriba para así estarnos apoyando mucho. Ahora los dejaré con mi querido amigo Homie Homi. Bueno chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy eh, Esto es, es así como se hace en las miniaturas desde Android eh, Desde aquí quiero agradecer a Cronox por la colaboración Porque normalmente en el canal, como sabéis, no hay muchas colaboraciones De hecho solo he hecho una Y esta es la segunda y tenía muchas ganas Y bueno, pues Cronox, muchas gracias Así que nada, recordad si queréis más colaboraciones y más vídeos, recordad suscribiros y dadle al like y activad la campanita. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.